bueno listo, ahorita ya, ¿se escucha todavía bien? sí no, creo que se llenó ya pasó más de una hora entonces ya tenemos el primer archivo después lo subo y lo dejo en el grupo para los que quieran oírlo bueno, esto... ¿qué era que estaba? ah, ah eh, con los Yakuza cuando se refieren a, a como, como es casi está dañado el archivo 6 entonces no les puedo pasar el video bueno cuando se refieren a a, a la a, al eh, con Anis, eh, eh, Aniki es porque consideran que es el hermano de ellos o sea es como el parcero o algo así o, o sea es, es la llave es el pana no sé eh, Sí, es, es, es como o sea, como que es como una como algo de, como una hermandad, entonces por eso le dicen Aniki, como que como para decirle con respeto eh, a esa persona que es su hermano. O sea, que es, tienen esa característica de que es, son hermanos muy unidos y que, y que lo respeta por eso. Esto eh, primero como que yo sé audio. Sí, madre, con eso. Bueno. esto, eh, una maigua eh, Hajime Maste. ¿Te escucha bien? ¿Aló? Eh, espero un momento que, que me estés escuchando. Ah, ya sé lo que el sonido extraño que está diciendo. si sí, era mi respiración. <risa> Esto, ok. Oír. ¿Ya se está escuchando bien? No, sí. No, es que puso a reproducir el audio que acaba de grabar. Eh, para ver si sí, lo que se escuchara mi respiración. Ya, ya, ya me fijé. Esto, Haji eh, me maste. Haji como lo dije mucho antes. Es el... Haji... Eh, Haji... Que es, la, como, eh, es el kanji de, de primero, o sea, primera vez, o sea, por primera vez. Me, que es el kanji de ver, por primera vez te veo. El más te es como eh, la forma, eh, el más que de, de, de, de, del verbo ver, o sea. Eh, ja, eh, el meru, pues sería como eh, visto. Entonces, hajimeru, o hay, eh, se, camb se cambia a hajime más te, que es por primera vez visto, o sea, como por primera vez te veo. Hajime más te. Ah, aquí sí. Mucho gusto. Eh, literal es la primera vez que lo veo. Bueno, ahí ya está diciendo eso. Eh, doso, Yoroshiku. Eh, onega ishimase, entre eh, paréntesis cuadrados. Doso, Yoroshiku. Eh, doso, pues es eh, O sea, Doso, como continúe, Yoroshiku, eh, sea amable. O sea, ser amable. Entonces, continúe siendo amable, por favor. O sea, continúe siendo amable conmigo, por favor. El Doso, Yoroshiku o Entonces yo lo chico bueno, y abajo dice exactamente lo mismo, nada más que lo colocan con kanji, esto, eh, ¿cómo es que se dice también? bueno, quién me recuerda como también la, se dice, cochira eh, cosa, yo lo chico, eh, cochira coso es cochira, a partir de aquí, Koso es como que, a partir de aquí, por favor, eh, o sea, cochira es a partir de aquí eh, sea amable de hacer diez, pero eso solo lo diría eh, una persona de un grado eh, igual o mayor al suyo si usted se lo dice a una persona que sea sabe más que usted en alguna cosa uh, usted quería como un zapato porque está diciendo sus, como que eh, está dando a usted, la, usted muy, muy importante entonces por favor cada vez que digan no digan cochera cosas so yo sino doso yo lo o doso yo así no importa con quién hablen usted va a quedar bien eh, kochirawa nani nani sandes ah bueno Ay, me hubiera gustado pasarles el video Venga. venga busco si lo encuentro por internet un ratico Mira, uh. se están yendo. Nos está aburriendo? Ok, esto mina ni hongo cho chai. Mina ni con hongo hongo. Mandaisu mina ni con Gochi te obueru mina ni hongo kanji ego van son Screenshot. Ah, bueno, esperamos que funcione. Oh, no, no funciona. En el en el video se puede formar, se puede mostrar de forma más gráfica, o sea, es, es lo que estoy hablando. Hay interferencia. Ah, estoy por si acá. Ok. Esto... Si, si se escucha bien o hay interferencia todavía. Ok. Ok. Esto... Oh, ¿Por qué no alguien que esté un poquito más desocupado? Que yo se puede buscar eso. Mentiras. Esto, esto, esto todo. Espero que esta carpeta sí si funcione. Mi, wiki, como que la misma No están de giro, ¿no? Nijo Chirana y Nihongo. Ve un. Les recomiendo que se vean este drama. dorama. Nijonjinchiranay Nihongo. Eh... Ahí. ¿Ve? ¿Eh? No estoy en Bogotá. Lo que pasa es que me pegó con, con esa vaina. No, no estoy en Bogotá, estoy en un infierno. <risa> Para mí esto es un infierno. En el Quindío. ¿Alguien dijo? Estoy aquí como desde el 20... No. Desde el diecisiete. Y todavía me muero el calor. Ya quisiera tener frío. <risa> sí. Sí. Mm -hmm. Miren, no está. Ya quisiera tener ese frío. Aquí es mucho calor. No, no, no, no. No sé dónde buscarlo. Después lo busco mejor para no perder tiempo y se los paso. Un miro, miro si por ahí tengo alguna copia en algún lado. Porque yo tengo un, muchas copias de muchas cosas. Y no tengo los discos duros a mi alcance. Eh, tú... Bueno. Kochirawa Nani Nani Sandes eh, Kochirawa es literalmente aquí Nani Nani, pues sería algún nombre de alguna persona San, pues el honorífico de Entonces, aquí, por ejemplo, eh, Kochirawa Mira Sandes, que creo que era el ejemplo del video. Entonces dicen aquí, aquí, aquí está eh, Mira San, o este es Mira San. Lo que, lo que hace referencia es que ...está diciendo que en este lugar... ...es donde se, eh, se encuentra Mirazan... ...y se lo está presentando a otra persona... ...este cochiragua miras eh, ...Nani ...se utiliza cuando usted, digamos... ...está presentando a una, a una tercera... ...a una persona, a una tercera persona... ...me hago entender o sea, ...está presentando, digamos, a Mirazan, a... Eh, ...no sé, Ryoko San... ...entonces, eh, entonces dice... Eh, ...se saludan, ta ta ta ta... ...entonces eh, usted va a presentar a la otra persona... ...entonces dice... Kochirawa eh, mira sandes. La otra persona, pues Kyoko-san eh, dice Yoroshiku o Doso eh, Yoroshiku. Y luego usted lo que dice, Soste Dochirawa, que ya otra persona, dice Kyoko-sandes. Entonces ahí lo que se hace pues, es presentarse a las personas. ¿Ya a entender? Bueno, eh, aquí se nani nani kara kimas, kimashita, nani nani kara kimashita, bueno, eh, lo que sigue antes de, ese, de esas obras raras que hay ahí, eh, está el nani nani kara está abajo está lo mismo pero con kanji, o sea, el ki, es un ese kanji, pues no ya es ya, eso ya es fácil de leerlo de por ahora, pues por ahora no creo que ni siquiera entiendan de eh, hiragana, pero después hacer el kanji pues ya se volvió fácil entonces el cara kimash más es el qui más está es vengo de eh, y el cara el qui más qui más está es venir y el cara desde entonces eh, usted coloca a El país de origen ciudad de origen no sé qué hay origen cara qui más está cuando usted quiere preguntar por el lugar de origen de una persona Usted dice, doko kara ka, Entonces ahí usted está preguntando eh, por el lugar eh, de origen de la persona. Entonces, doko kara ka, Entonces usted responde, eh, no sé, Colombia kara kimashita. En mi caso. Bueno, está ahí claro, ¿no? Bueno. Para los que no sepan, los japoneses son raros. Entonces, para ellos son raros. Para ellos, Estados Unidos se dice América. Listo. ¿Nani? Hice una pausa. Ah, ok. Esto, Reino. Ya se me pega. Reino Unido... Eh, ...se dice... se Egirisu. Egirisu. E e su. ¿Qué por qué no? Eso depende, o sea, eh, hay por pa los países europeos casi todos tienen te escucha entrecortado? Ya veo. Esto... Ahorita, ahorita... Sí, sí, sigo escuchando. Nada, nada, nada, nada, nada, nah, nah. <risa> ¿Se escucha <risa> tacos. <risa> <risa> esto ¿Se escucha bien? Okay. Esto, Egirisu ¿Alguien sabe cómo carajo se le dice a Inglaterra que en, en inglés? Que para mí United Kingdom, pues es Reino Unido, no bueno, Egirisu Eso sé que viene de alguna forma en inglés, no sé cómo hijo de madres eh, A la India se le dice Indo ¿Cómo se imaginan que se le dice a Indonesia? casi casi <risa> entonces sí, casi lo primero que jugó fue indonesio, ¿no? Indone sí, pues, eh, indonesia no sí, sí, indonesia pues eh, dejemoslo así indonesia se dice indonesia corea del sur corea del sur ¿Por qué Corea del Sur? Porque Corea del Norte Si sí dice diferente, aunque no me acuerdo Es el Kankoku Si ven ahí Atrásito de Corea del Sur El kanji que está en el, el segundo kanji que es como, como Como una cajita Que dentro tiene algo como Un palito eh, Horizontal, otro palito horizontal más abajo Y otro palito horizontal mucho más abajo Y un palo atravesándolos todos Y con una comita ahí abajo Ese es el kanji de país eh, Goku o Koku o Kuni, eso depende de, de si es lectura china o japonesa. Eso es lo que complica el aprender kanji. Eh, Usted debe saber dónde se aplica Goku y de, o Koku y dónde se aplica Kuni. Entonces, Kankoku es Corea del Sur, Tailandia, pues Tai eh, China, eh, Chugoku y que significa literalmente país del medio ¿por qué? porque es el país que está en la mitad ¿por qué? no sé los, eso los, los chinos son raros también porque, no sé por qué carajos se pusieron a sí mismos el país de la mitad Deutsch Deutsch pues es Alemania viene de Deutsch <risa> no no sé pero China es de, también se dice que es que el país del medio o sea literalmente significa el país del medio eh, Alemania es Doitsu que viene quién eh, Japón sí pero estoy hablando de China bueno eh, seguimos con Japón Nihon ni que es sol el primer kanji el de atracito que es un cuadrito como con una raya atravesada que si vemos ese kanji eh, vino como si fuera una bolita dentro de otra bolita que representa el sol pero se fueron cambiando y se fueron haciendo más cuadrados los kanji que quiero así Hon eh, es como un árbol con la raíz que significa origen entonces Nihon el origen del sol por eso lo que le dicen el país del sol naciente puesto que es el país donde se origina el sol eh, Francia, pues dice Francia, eh, Furansu digo, Furansu, Brasil, Burajiru, Burajiru, Burajiru, Sakura Daigaku, eh, Fuji Daigaku, bueno, you know, aquí son universidades ficticias donde dice que la universidad de Sakura y la universidad de Fuji. Y Fuji, no sé el primer kanji, pero el segundo kanji es el kanji de, de guerrero. El primero sí no me lo sé. Y de em, eh, bueno, otros son empresas ficticias. Donde dice IMC. Pauatenki. Pauatenki. O sea, como que el poder de la electricidad. <risa> de la otra empresa. Eh, eh, Burajiru. Ea. Ah, bueno. Burajiru. Ea. Eh, no, Burajiru. Burajiro IA eh, se refiere como que al aire de Brasil. No sé qué tipo de empresa será. Acá sé, pues otra es una institución ficticia, pues no sé para qué la colocan ahí. Eh, Kobioin es el hospital de eh, Kobe. Ah, Kobe Bioin. Eh, Kobe eh, es una región de, de Japón. Bueno. Ya que eh, estamos aquí en esto, me pueden escribir, o me más dicho, escríbanme todos, ya que no todos tienen eh, micrófono y todo eso. Eh, quiero que todos me escriban, mejor por privado, como se dice yo soy Mike Mila, ¿por qué por privado? Pues para que no se copien. acuérdense que todo se va a copiar <risa> todo se va a copiar como si se estuviera copiando en, en, en, en japonés totalmente o sea en japonés se utiliza la pronunciación la pronunciación de la palabra tal como está en inglés entonces dice eh, Mike, pues Mike como no existe un k, en japonés pues se, se coloca Maiku. y Mila pues Mila viene del inglés británico y no es del inglés eh, gringolandio eh, el, el americano Sino que es del inglés británico Como se debe colocar Bueno entonces Todos Hi. Aparte, eh, aparte eh, Todos aparte de Otaku 11 Me deben copiar algo O es que solamente está Diana y Otaku <risa> Esto, pega miro. Oiga, si solo te está Adriana y Otaku. Bueno, entonces colócalo por aquí, Adriana. Así se dice. <risa> bueno, aunque le faltó un poquitico. Porque le falta un, po un pedazo. Porque dice what, eh, yo Mike Mira. Eso lo dice yo Mike Mira. Falta un poquito. Y lo que dije es, es yo soy Mike Mila. No joda. <ríe> No sé, te va. Esto, guatachi Eh. Watachi. Esto. Wa Yo des. <risa> si ha puesto es un poquito cuidado. Bueno. Eh, lo que falta es el des. Watachi, wa. Maikumirades. <risa> Oh. Esto, el señor Santos no es estudiante. Ya sabemos cómo se dice estudiante. Como se dice el señor Santos en japonés. Ah, y no sabemos cómo se dice no es estudiante. Ok, sumimasen. Esto, si lo escribe, perfecto. ok listo eh, para negar o sea vamos a empezar con lo que es ya que empezamos aquí con preguntas raras no sé por qué carajos llegamos aquí vamos a empezar con con el verbo más sencillo en japonés todos los verbos son sencillos el verbo des que es el verbo que más se va a usar en en toda la vida Nani el des de su Esto, entonces. Esto. ¿Cómo empiezo? Bueno, primero empecemos con la forma como se organiza la oración en japonés. Eh, la forma como se organiza una oración en japonés: lo primero que se coloca es el sujeto. Entonces, sujeto. Luego eh, se coloca el sujeto. Se coloca eh, el predicado. ¿Te ¿Empezó a escuchar el entrecortado? Luego de, de colocar el sujeto y el predicado se coloca el verbo. más. Por ahora esa va a ser la estructura que vamos a manejar. Porque después del sujeto se puede colocar... Ah, bueno, bueno eh, Y hay una característica que existe en el japonés que no existe en las demás, eh, en las demás lenguas que yo conozco. Eh, que es las partículas gramaticales. Por ahora vamos a usar la partícula gramatical wa. Que se lee... Que se lee wa. Es una partícula gramatical que lo único que nos indica es quién es el sujeto de la oración. ¿Se entrecorta? ¿Tienes que... Ya sé cuándo se entrecorta, cuando me escucho yo a mí mismo. Ahí se entrecorta. Bueno, listo. Eh, sujeto más. Bueno, es la partícula gramatical. Entonces, en ese caso, se coloca sujeto, partícula gramatical predicado puede haber otra partícula gramatical y un verbo pero tenemos predicado y verbo y también pues si, si quiere ser más específico puede ser sujeto eh, más sujeto, más sujeto, más sujeto más sujeto eh, más partícula gramatical eh, ahí se le puede dar un tiempo un lugar eh, otra partícula gramatical, o sea, un tiempo, gran partícula gramatical, tiempo, gran partícula gramatical, eh, lugar, partícula gramatical, eh, medio, partícula gramatical, eh, eh, luego seguiría un predicado, partícula gramatical y de último el verbo, o sea, el verbo siempre va el último. Entonces, por ahorita vamos a hablarlo en sujeto, partícula gramatical, predicado y verbo. No voy a complicarlos con el resto de cosas, puesto okay. que. Eh, hay juegos muy interesantes Que ustedes pueden, se pueden hacer eh, Donde usted empieza a colocar eh, Muchas cosas en una oración O sea, se empieza con un sujeto, por ejemplo Entonces se empieza con ese sujeto en ese, Con ese sujeto se empieza a agregar cosas Partículas gramaticales eh, Tiempo, lugares eh, y otras cosas Y se va armando una oración grande Pero por ahorita estamos Muy empañales para intentar hacer eso Listo eh, Con el sujeto, pues Puede colocar el nombre de una persona, animal, o también puede colocar hasta una cosa. Eh, o un pronombre. Ya saben los pronombres, ¿no? Otakus. Otakus. <risa> eh, Adriana-chan. Adriana Toso. Ahí. Okay, ya así copiando. a No sé, pero eso es porque tengo el micrófono pegó la cara Esto Eh Estos son los pronombres personales. Están los pronombres no personales o los pronombres pues, dirigidos a otra persona, como está él. Elmina. Espero que Kimitachi, ¿cómo se traduciría? ¿Tus? No, sí, pero es que eso sería el Anata Tachi o sea, No sé. Es que sí, pero es que no, no suena. O sea, porque es, no es tan... O sea, es más como para tú, ¿no? Como para ustedes. O es sea, Kimi como que... Es, es extraño, o sea, no, no lo puedo traducir. Sería como para... Sería una forma más cariñosa decir a eh, ustedes. Pero no, como que no existe en español. Esto... Espera es que todavía falta. Eh, oh Kimi oh aquí. no yo. Se usa para referirse Ah, no, ya, ya he hecho El cano yo... De... Esto... aunque okay, también pues si quieres si, si se quiere decir o sea eh, solamente novio si se cohibito vito que viene de Hito que es de persona y coi que es de amor pero no es el mismo amor que el que tiene eh, cómo no para nada amantes es... eh, se murió. Eh, Ay Jim, es amante, es la persona del amor. vito es el novio o novia. Ay se es, escribe casi con los mismos kanjis ahí es, eh, ya lo copio. Venga que tengo que copiarlo por otro lado. Coi, coi, coi, coi, coi, coi. aquí está. Eh todo tocó todo ay me faltó. Bueno, y falta el G. Vamos que me lo vi. Entonces Hito. Hito. Uh -huh. Oh entonces el primero es Ai, que es el mismo que tiene pintado Gara Gara en la cara, la frente. Koi, que es otro tipo de amor, o sea, está el ai que es como un amor, o sea, como te amo. Pero el Koi es un amor como más romántico, más o sea, más bonito, diferente al ai. Entonces por eso IG eh, bueno, igual ese hijito también se lee G. Entonces está él. pero que tengo que copiar. Mm. Eh, simplemente eso es pura lectura O sea, usted no, usted no Simplemente usted Viendo la lectura usted sabe cuál es cuál eh, eh, Eso depende o sea, del uso del kanji eh, Lo que pasa es que una es la lectura eh, china Y la otra es la lectura japonesa En Aiji es la lectura china Y en Koibito la lectura japonesa En realidad eh, La palabra koi No existe en chino en sí, es donde hay. Hoi, pues es algo totalmente, creo que japonés. No estoy seguro, pero creo que es japonés. Bueno, entonces está Aiji y Koibito. Entonces, como se ve, todas las dos son personas y todas son personas del amor. Diferencia: el Aiji es el mozo, Koibito es el novio o novia. O la persona que se quiere. Ya, pero no el mozo. El mozo es Aiji. Esto, eh. Es que amante de infidelidad es IG. O sea, Coibito sería como amante pero no de infidelidad O sea, es el, el novio Novia O sea, es la persona que, que ama, que se ama No el, no la persona que no se ama Sino que es el amante <risa> O sea, es, el IG es el amante el eh, de infidelidad Y Coibito pues es el, es la persona que se quiere ¿Me hago entender? Ok, esto entonces seguíamos en que teníamos eh, como, como pronombres: está el mina que se usa para referirse a varias personas, anojito o a no kata, que es que eh, ¿Sí? se usan para referirse a una persona, o mai, que traduce o, o mae que traduce o, que es el prefijo de su, y mae que es nombre, eh, se usa para una persona. Pero se escucha un poco gamín, o sea, se escucha un poco feo decírselo a una persona o Omae. Omaera. Eh, ay, se me había olvidado. Uno. Omaera, eh, pues sería el mismo Omae, pero para varias personas. Eh, la nata que es el usted, el kime, que es tú. Si se le agrega el tachi eh, a cualquier uno, cualquiera de los pronombres, o era, dependiendo del pronombre. O sea, tachi irá es casi lo mismo, pero dependiendo del pronombre se ya se pluraliza. El canoyo eh, se puede, puede significar dos cosas, tanto ella como novia, o sea aquí hay que tener cuidado con el canoyo. Con, eh, para, para, eh, eh, también existe el care que se refiere a él, y el careji que es para novio eh, Ya vimos lo de koibito y el de Aiji, queda, y eto koibito, kizama Y estas son las palabras que más me gustan Google traductor no sabe que es Kizama. <risa> ya las coloco y yo sé que nadie lo va a traducir. Eh, espere. Ya las copio. Y vayan, van a ver a qué Google Traductor usted le coloca esto y para él es. quién sabe qué cosa, da cosa rara que no me acuerdo. Eh, pero que no, eh, que, es, eh, que significa Kizama. Ya me perdí donde es que tengo el Bueno, aquí está. Kisama es la forma más despectiva de referirse a otra persona. Eh, es como esa mierda o esa cosa por allá. Sí. Exactamente, sí. Exactamente. <risa> en clases de inglés Sí, solo inglés Y eso que frases corticas Corticas ¿Y eso que con clases cortas? ¿Ya se escucha bien? O sea, con, con, con frases cortas Si usted pone una cosa larga eh, Ahí a ver si le traduce bien Bueno, entonces si quieren alguna vez <risa> Por eso eh, Usted coloque cualquier frase con kisama te escuchan mal, ¿no? Aló Aló, sí, ya listo Si usted coloca cualquier frase con Kizama Y usted quiere embobar a la otra persona A ser que sepa Japón es, eh La va a embobar O sea, va, va, va a ver eso como que No sé qué cosa No sé qué cosa diferente eh, no... Sí, no, es que Google Traductor no sabe traducir eso Ya lo he colocado varias veces y sé que quedan volando porque no los puede traducir Google. Que como que, que lo que fue lo que dijo. Bueno. Bueno, eh. To... Y empezó a trabarse. Ah, ahí, hi, hi, hi, ¿Cómo dijo? <risa> <risa> <risa> Listo Si, <risa> sí, es de las palabras que Google Traductor 2 no sabe como traducir Entonces si cogen ese kanji Guárdenlo en un archivo de texto Por allá en un TXT O yo que sé Y déjenlo ahí como para saber de qué Escriben eso Y ya Dejan al otro volando Esto bueno, entonces, ya tenemos lo que es el... Ahí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. No sé, se... tengo que separar más el micrófono. Esto... ¿Esto qué era? Ah, bueno, ya tenemos lo que son los pronombres personales. Ya tenemos, pues, como sujeto, se puede utilizar el pronombre personal, nombre de una persona, nombre de una cosa, nombre de un animal, cualquier cosa, como, como sujeto. Luego viene la partícula gramatical. Entonces, digamos, la primera oración sería yo soy Mike Miller, entonces eh, primero una... Un, un pronombre. Entonces, digamos, ore... que sería un pronombre, ¿no? Eh, se puede traducir así, no importa. Entonces, luego se utiliza... La partícula gramatical se part escucha bien? La partícula gramatical. En este caso vamos a utilizar gua ¿Por qué gua Porque es la más sencilla. También se puede utilizar ga. Como partícula gramatical. Pero hacer referencia... O sea, en la partícula gramatical gua Hacer referencia a cuál es el sujeto de la oración. Eh, para hacer cuál es el sujeto de la oración... Eh, el guá lo que hace es tirarlo hacia atrás o sea que el sujeto de la oración sea lo primero o sea lo que hay atrás del de de desde de, de, de, de, de la partícula gramatical la partícula gramatical ga hace exactamente lo contrario manda el sujeto de la oración eh, hacia el otro lado entonces eh, o sea el sujeto de la oración lo que hace referencia es más o menos como que hacia dónde está el foco de la oración o sea eh, cuál es la, la parte importante de la oración ya sea la persona o ya sea el predicado. O sea, ya sea el sujeto o ya sea el predicado. Si el predicado lo importa... No sé. No soy filólogo. en, <ríe> O sea, eh... Ah, no. no. me equivoqué. es al revés. El guá... Eh... Enfocaliza la oración hacia... No, o sea, lo, o sea, hace referencia a que el sujeto es el ore, pero focaliza la oración hacia, hacia el predicado. El GA también dice que el sujeto es el ore el de atrás, pero focaliza la oración no hacia el predicado, sino hacia el sujeto. Eh, un ejemplo que vimos ahorita en el grupo de literatura, historia y no sé qué hijo de madres. Historia de más random. Eh, Daniela lo preguntó. O sea, dijo algo así como... Wa bueno, lo copió mal, le voy a copiar tal cual lo copió ella. Wa kirena desu. Esa oración está bien construida, pero está mal dicha. Pues lo que está dando, o sea, el foco de la oración está recayendo en kire eh, si se escribe correctamente es Kire. Eh, ¿Qué pasó? Ah, Eriku. Eh, pues si quiere unirse, pero. Eh, todo lo que estamos diciendo aquí, pues. Está siendo grabado, entonces después lo subo al grupo. Si quieren escucharlo. Pues si se lo perdieron, ¿no? Ok, doy tachi más T. Esto, bueno, íbamos, estamos.. En este momento es construyendo oraciones simples, las más simples de todas en japonés. Entonces, estaba está explicando lo que es pues, los sujetos. Eh, el sujeto, o sea, los. en pues, los pronombres. Eso lo puedo ver un poquito más arriba. Donde yo aparezco. Entonces estoy hablando de que okay, watashi es el yo como in. Watakushi es el yo formal. Boku yo para. Eh, espere. ¿Eriki está escuchando? Eh, Watakushi es el yo formal Boku, el yo para los hombres No es formal ni informal Y hace que no seas eh, tomado por noob Pues no usas Watashi O sea, es como el Boku es, es el recomendado usar O sea, porque si usted se dice Boku Usted no está diciéndose Watashi Watashi es como muy, muy O sea, como demasiado Demasiado noob porque es el es el, es el, el pronombre comodín El Boku pues no, no, eh, no se escucha mal y no está usando, no está usando el watashi. Para, para las mujeres se recomienda usar el atashi Puesto que es, no sé por qué a los, a los japoneses se les ocurre que a cortar malas palabras se vuelve más caó ahí. Entonces el atashi es eh, una forma un poco más caó de decirse a sí misma. Y no está usando el watashi. Entonces pues, se vuelve más caó más ahí. Eh, también existe el, el washi. Que es como una contracción del watashi. Si convierte en washi que lo utilizan los, los ancianos, normalmente son los ancianos los únicos que utilizan el watch no sé si, si es porque es, eh, son ancianos ahora o porque cuando se vuelven ancianos empiezan a usar el watch no sé eh, no sé cuál de las dos, está lore es un yo pero es un poco más despectivo, o sea, se, si usted dice un ore como diciéndose a sí mismo ore, se escucha un poquito más feo, o sea, se, para usted usar un ore es que lo use con personas que usted conozca, si es con una persona desconocida, no use un ore. Y se usa solo en, en hombres. Eh, boku también lo pueden usar mujeres, pero lo usan normalmente niñas. Y si lo usa una persona grande, pues sí se puede usar. O sea, las niñas cuando lo usan se les ve muy cabo ahí. A una persona grande se ve como raro, como que porque son de un, eh, eh, está utilizando un, un boku en realidad para verse un poco más cabo ahí y cualquier, o sea, una mujer que hasta usa este esto para eh, referirse a ellas en tercera persona hace que sea mucho más kawaii. ahí. Digamos, cuando digamos que eh, Adriana San se está, está diciendo algo, que es pues, la única mujer que ahorita está, entonces, eh, Adriana San, eh, no sé qué, no sé qué, no sé qué, es una, o sea, que ella misma se está diciendo a sí misma el nombre de ella. de Eso referirse en tercera persona. Eso se ve muy kawaii ahí en Japón. Bueno, está el Oresama, que es aún más despectivo que el Ore. Entonces, Solo se va a usar si usted conoce, tiene mucha confianza en ese grupo. O lo van a querer lo van a querer muy pedante. Eh, está el, el Mina. Ya se empezó a dañar. O está bien. Está bien. Ya. Bueno. Está el Mina que es, se usa para referirse a varias personas. Está el Anojito o el Anocata. El ano, eh, que se usa para referirse a una persona. El Anojito pues es, está en... Eh, Futsuke y el Anocata está en Tenego. Quiere decir de que... Eh, anojito pues se usa, o sea, como a, aquel, aquella persona igual a ano sin lo mismo, pero es más formal decir anocata. Eh, Omae, que traduce, eh, que traduce, o que es prefijo de su y Imae nombre, entonces su nombre. Entonces cuando se enoja una persona, pero se escucha también muy despectivo. Es mejor decir anata. Aunque nata se escucha también demasiado ya formal. Y se, se puede también malinterpretar, porque nata también puede ser cariño. Entonces, eh. En japonés existe eh, eh, eh, como es esa cosa como que, no se sabe si digo Omae, Omae se escucha muy Gamin, pero el Anata se escucha, si lo quiero decir Anata, ya se escucha, es como demasiado como lambón, como que, o sea, no se escucha bien. Entonces ahí está como que, eh, ¿cuál le digo? Es el problema con el japonés, uno de los tantos. Está el Omae, ya, listo. El Omae era pues, es el mismo Omae, pero para más personas. Igual como dije ahorita, era eh, Si usted le agregara O el tachi es como a una a un pronombre eh, Pluraliza El pronombre Y depende de eh, Del pronombre de que se usa el era O el tachi eh, Oma era, o ma Se puede usar, pero hay otros que no Que no que no cuadran eh, utilizando uno o El otro, tiene que utilizarse uno de los dos Eso se va viendo después con el tiempo Usted ya se va acostumbrando a saber cuál de los dos es no hay una regla fija establecida pues que les puedo decir el kimi pues tú y el anata pues es usted. Eh, si se pluraliza que haría nata tachi o kimitachi. Tachi el anata tachi pues es ustedes si y el kimitachi pues no tiene traducción al español, que es como ustedes, pero es más, como más kawaii y más, más, más meloso, no sé. O sea, no sé cómo traducirlo porque es como los tus, tus o sea, es algo que no existe en español, o sea, no lo puedo traducir. Eh, está el canollo, que se usa para dos cosas, para referirse a ella o, o a una novia O sea, significa exactamente las dos cosas ¿Cómo, eh, cómo se usa? Pues se puede malinterpretar O sea que, mmm, mira cómo lo usas Esto está el Karen que se usa para él y Karen que es para novio Ahí sí hay diferencia Bueno, y aquí otra vez volvemos a lo que es Koibito y ayji eh, ¿Quién entendió que es Koibito y O Otakus <risa> Se consideran? sí, sí, sí, eso es cierto. <risa> bueno, Adriana, ¿me diferencias entre coibito y IG? Que sea tan romántico, es amante Físicamente es amante eh, Sí, pasajero Sí Exactamente, eso significa IG, mozo, o moza, exactamente Ahí No sabía <risa> Esto, o sí, bueno Y tenemos otro pronombre que si quieres copiarlo, creo que todos saben qué significa es este pronombre. Otakus, ¿qué significa? Daddy. Eh, si esto lo pasaron por el otro grupo. Bueno, Otakus. Ay, significa Kisama. Si lo ponen en el Google Traductor, Google Traductor no sabe qué es eso. Entonces, bien puedan copiar ese kanji. Ya saben que significa Kisama. Y saben que Kisama es un usted. O un... Como ese maldito. Bueno, aunque ese maldito sería no Hierro. Eh, entonces es, también se, se puede confundir. Pero sería ese, ese Kisama es como esa cosa. O ese y por allá. Eso. <risa> <risa> ya vieron todos el, el archivo que envié para <risa> eso lo envié <risa> estos okay. Okay. Esto, ¿qué más sigue? Ah, bueno, ya estamos en los pronombres y estamos en la, que es las, las partículas gramaticales. Hasta ahora entendido. No me acuerdo. Sé que la pasaron por el otro grupo, pero la pasaron. Esa imagen. Entonces me acordé de ella y pues la volví a tra la traer. Es que no, o me lo, lo pasaron por aquí. No me acuerdo. Bueno. Esto... Vamos a ver, ya que estamos, eh, pues vamos a ver de aquí en adelante cómo, cómo vais a ser tratado. Esto, esto, eh, bueno, partículas gramaticales, listo. Ya vimos lo que eran los pronombres personales, de nuevo, eh, dimos un repaso, entonces vamos a utilizar el ejemplo del libro. Ah, bueno, Eric, eh, estamos en la página 32. Entonces, ahora el libro en la página 32. Y cuando lo tenga abierto, te voy a que te puedas ahí. Eh, mientras tanto, ¿qué hacemos? Eh, voy a buscar si encuentro el libro. Ay, porque siempre me copio en Japón. Mina, ni, ni, no, hijo, no, ni digo. Ya cuánto llevamos arrotado llevamos dos horas casi en clase creo que han aprendido más de. No, no los he visto. Subí más en Y menos hoy que salí a montar bicicleta. Esto. Ahí están en lista de reproducción. Esto. ¿Qué es esto? Escucho un audio y miramos de qué trata esta cosa. ¡Wiss! avanzado! ni Bueno. ¿Será que entienden lo que pasó aquí? Yo creo que está demasiado avanzado para ustedes. Sí, está muy avanzado para ustedes. El video sí era muy sencillo, pero. Ah, pues que está decidido, corazón. <ríe> Sumí <Subimos> más. <en>. Esto. <ríe> Eso ya lo sabemos. ¿Ya abrió el libro? Ericsson. Estamos esperándolo. ¿Se está entrecortando? cortando. que ¿Qué hice? Es el libro guía. ¿Dice así? Sí. Y en la página 32. Abierto en la página 32. Ah, ok. Estamos esperando eso. Esto. Bueno. En parte de traducción estamos en patrón de frases. Entonces tenemos el yo soy Mike, eh, Mike Mila. Mike Mila pues es la forma... Eh, pues explicando como dije antes, eh, los japoneses, las palabras que vienen en extranjeros, eh, las colocan en katakana, tal cual como suenan. Y si son en inglés, tal cual como suenan en inglés británico, no en americano, sino en inglés británico. Entonces por eso dice yo soy Mike Mila, bueno, el yo. Eh, el yo, podemos colocar cualquier yo, pues esta vez coloquemos un Boku, ya que usamos la última vez... Eh, lore tres Boku Luego de eso sirve un, sigue una partícula gramatical Está el wa Que se lee wa Uy, ya pasamos de día Al menos para mí Esto Está el wa que se lee wa Y está el ga que se lee ga eh, El wa y el ga Esto las dos partículas gramaticales, cosa que no existe en español, cosa que no he visto que exista en inglés, cosa que no he visto que exista en alemán, cosa que no he visto que exista en francés, y hasta ahí sé de lo que sé, no sé en los otros idiomas, es una partícula en la cual, eh, en este caso, la primera parte, eh, eh, lo que demuestra es el sujeto a la oración, ah, antes de eso, Esto. las oraciones japonesas, eh, en japonés, la más básica es cosa de un sujeto, más un predicado, más el verbo. El verbo siempre va al final en japonés. Y algo nuevo que solo lo tiene el japonés o hasta lo que yo sé es solo lo tiene el japonés. La partícula gramatical. Entonces está el sujeto más partícula gramatical más eh, predicado más verbo. Esta, esta es la forma más básica de una oración en japonés: sujeto más partícula gramatical más predicado más verbo. Hay otras, o sea, ya si ustedes se quieren hacer una frase más grande, eh. Podemos colocar el sujeto más partícula gramatical, sujeto más sujeto más sujeto, eh, más partícula gramatical, eh, más tiempo, más partícula gramatical, más otro tiempo, más partícula gramatical, más otro tiempo, eh, más partícula gramatical, más un lugar, más partícula gramatical, más otro lugar, más partícula gramatical, más otro lugar, más partícula gramatical. Y muchas partículas gramaticales más y muchas otras cosas más. de el predicado y al final siempre va el verbo. Por ahora dejémoslo en sujeto más partícula gramatical más predicado más verbo. Porque si no esto se vuelve un despelote. como estamos, por ejemplo, cuando se hacen oraciones. Una oración que está dentro de una oración. Eh, utiliza una parte que o sea, Lo que voy a decir aquí va a verse, va, va a cambiar y bastante. Por lo que esto lo vamos a decir aquí Es para ahorita Porque ya, la, ya con la otra parte o sea, Usando lo que es lo otro lo Utiliza el teque que es otra forma de eh, Es otra forma verbal Entonces es algo que va mucho más adelante Dejémoslo ahorita En lo más sencillo Pues no nos interesa ir por allá a la luna Si ni siquiera somos capaces de De correr Listo Entonces tenemos ya un sujeto eh, Que era Boko no para la oración que era yo soy Mike, Mike Mila. y a eso le colocamos una partícula gramatical por ahora las partículas gramaticales que conocemos es Ja y es ga se te corta o no sí casi casi se dice así eh, es pues que primero de, de, déjame yo explico porque cada una bueno un ejemplo que otra vez de nuevo daniela en el grupo de literatura historia y historia y historia temas random colocó eh, calle por la tarde y sí, por la tarde que dije que iba a dar clase ahorita eh, que no podía en todo caso eh, dijo algo así como y la voy a colocar tres con el error que lo colocó ella eh, colocó eso así bueno hay dos errores el primer o sea está correcto está bien eh, la frase está bien puesta corrigiendo el error sería watashi se utiliza para cualquier tipo de persona no importa si sea hombre mujer niño niña anciano anciana no importa no, no importa. O sea, el buatashi lo puede ser cualquier persona. El atashi, pues sí, lo usan solo las mujeres. O sea, si usted quiere parecer muy Ocama, dígase Atachi. Esto, con el, bueno, lo que colocó está bien. O sea, gramaticalmente está muy bien, está correcto. O sea, no hay problema. Pero, ahí utilizó la partícula gramatical wa Quería dar un ejemplo. Entonces, la partícula gramatical wa lo que hace es focalizar la oración. Hacia... Que es lo más importante de la oración Demuestra el sujeto, o sea, lo que es más importante en la oración Porque lo más importante en una oración es el sujeto Entonces, eh, con la partícula gramatical wa Lo que hace referencia es que lo importante de la oración es lo que está después del wa Entonces, en ese caso, lo importante sería kirena na Kire es bonito, bello, agradable Eso sería kire Entonces, cuando coloco eso Watashi wa kire na des". Eh, está correcto pero No eh, No tiene el impacto que quería lograr Para lograr ese impacto se utiliza Watashi ga kirenades. ¿Por qué? Porque el ga focaliza la oración Hacia la, lo que está detrás del ga Diferencia del wa que lo focaliza Hacia el otro lado Cuando focaliza la oración hacia lo que está detrás del wa Lo focaliza hacia, hacia ella entonces ella recibe toda, o sea, toda la oración recae en ella. Entonces le da más fuerza a ella misma. Entonces así pues se, se enfatiza de que ella es la bonita. No que lo, lo, lo importante es que sea bonito, sino que ella es la bonita, la bella, lo que sea. ¿No? Es, entonces eh, me hago entender cuál es la diferencia entre el guay y el ga. Mm, Eriku. Otakus. Otakus. Eh, bueno eh, ¿Qué no le quedó claro, vericos ¿Cómo así que no recuerda? <ríe> o sea, eh, Otra vez La partícula gramatical del Que solo existe en japonés Ok <ríe> Solo existe a... Con el tiempo ustedes se va a comprender eh, eh, después pues sí con el tiempo se comprende en el principio uno pues uno puede uno se le puede olvidar y uno se puede como que como que confundir pero luego ya después del tiempo usted le parece eso como que eso está bobo bueno esto eh, quiero listo ya con esto eh, podemos decir pues que o sea ¿cómo, cómo se puede focalizar la oración hacia una parte o hacia la otra si empezando pues uno puede decir que solo va a utilizar el wa y está correcto como le dije eh, ya colo colocó colocó wa kirena y es, kirena des eh, eso está correcto está bien no hay problema lo puede colocar pero si quiere dejarlo mejor se utiliza el ga por ahora vamos a utilizar wa gua, wa" wa" wa", wa wa wa wa no hay problema luego cuando ya avancemos un poquito hay que empezar a aprender a diferenciar el gua y el ga y ese ga también se puede utilizar mucho más adelante como otra partícula gramatical que se utiliza en otro lado, igual hay muchas partículas gramaticales. Eh, para hacer una lista que me acuerde, ahorita está el guan, está el ga, está el ni, está el de, está el e, está el cara, está el ma de. Esto, eh, eh, creo que me acuerdo de esas. Está el no, esa no es una partícula gramatical. Está el no, esto, eh, y creo que no me acuerdo de más. Bueno, me acordé de ocho no sé, sé que hay más, pero Por ahorita que las tengo en cuenta, solo tengo esas ¿Ya dije ni? Bueno, creo que sí, listo Y todas tienen sus diferentes tipos de uso Y se sabe dónde usarlas Hay unas que se usan eh, Si se usa una o se usa la otra, depende de la situación del el lugar Entonces hay que saber cómo usarlas Por ahora, dejémoslo en Buah, Iga. Listo Entonces Como ya sabemos que tenemos eh, un sujeto Tenemos el Boku y tenemos una partícula gramatical. Boku Ahorita, ¿qué es lo que se está predicando? De, de, de, de este. En la oración. Se está predicando que. O sea, el yo es el sujeto. Eh, y lo que se predica es. Mike Mila. Entonces, lo que sigue es el predicado. Boku Mike Mila. Entonces ya tenemos, ya tenemos un sujeto, partícula gramatical, tenemos un predicado. El predicado tal cual lo tengo aquí, es como se escribiría en, en japonés. Pues se escribe tal cual se dice, no como se escribe, sino tal cual se dice si estamos copiando totalmente en japonés. Porque pues si no, no se podría copiar. Bokuwa, Maikumila. Entonces eh, aquí falta algo, que es el verbo. El verbo siempre va al final, siempre. O sea... Mm, Pueden haber dos verbos en la oración, que es una oración, eh, bueno, subordinada, pero siempre va a haber un verbo que va al final y es el verbo que más pesa, es el que va al final. Y también pueden haber más de dos más más de dos ¿qué? Más de dos verbos en una oración, pero eso se verá en mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, no se aseguro. Entonces no, no, no se preocupen porque eso no lo verán ahorita, sino cuando ya tengan un buen nivel, muy buen nivel esto, listo, entonces falta el el, el, el verbo. Milades. Entonces dice Bocuwa, Maiku Milades. Si quieren ser Kawais o camas, entonces digan Bocuwa, Maiku Miladesu. ¿Me a entender? O sea, si quieren ser kawaii, las mujeres dicen de su entonces se escucha muy kawaii. Si quieres ser Okama, entonces diga Boko Maikumila de Su o desu su. Con desu su ya se ve raro, o sea, no se escucha. Aunque hay regiones en Japón donde dicen de su. Y no es raro. Entonces, pero en el japonés de Tokio, que es el que es el estándar, el que se aprende, eh, se usa es des. Ya que, eh, ya lo dije antes, hay vocales fuertes y, y débiles en japonés. La A es una vocal débil. La, I es una vocal, eh, eh, digo, la A es una vocal fuerte, la I es una vocal débil, la, I, la U es una vocal eh, de, débil, la E y la O son vocales fuertes, ¿qué quiere decir con fuertes y débiles? Que las vocales débiles tienden a desaparecer en, en, en la oración, es algo que ya expliqué un poco más arriba.